¿Cómo están ustedes, mis desprevenidos internautas? Y estoy usando esta expresión porque ustedes no tienen la más mínima idea de la guerra que se está preparando. si sí, como usted escuchó. Y he salido a internet una vez más para darles las últimas informaciones que ustedes, por supuesto, desconocen porque no leen todo lo que yo leo ¿me entienden? en primer lugar les quiero informar a todos ustedes que se va a armar una guerra con China un grave conflicto con China ¿y saben por qué? porque la presidenta de Taiwán de esa pequeña islita que se pretende independizarse de China a pesar de que ellos saben es territorio chino, estamos hablando de la presidenta eh, llamada entonces Tsai eh, Wen, ¿m? que es la que tenemos en pantalla ahora, ha admitido públicamente que hay entonces un comando especial de Estados Unidos en territorio taiwanés para instruir a las Fuerzas Armadas cómo defenderse ante una posible invasión a Taiwán por parte de China. Si todo esto fuera poco, hace muy pocos días atrás, les comento también, que la vocera de la cancillería rusa llamada María Zaharova, que es la que tenemos en pantalla en este momento, eh, hizo una grave denuncia porque parece ser que Estados Unidos ha decidido expulsar de su territorio nacional a 55 funcionarios del gobierno ruso y le dio nada más que tres meses para que hagan sus valijas y se manden a mudar ¿me entienden? si a esos 55 empresarios rusos, le agregamos ocho eh, más expulsados de la OTAN, ya serían 63 expulsados, entonces, rusos. Todo esto, por supuesto, agrava la situación militar y diplomática con Rusia y China indudablemente así que eh, la bomba va a estallar por algún lado, lo que no sabemos exactamente por qué, pero puede estallar la tercera guerra mundial por la ocupación de Taiwán por parte de China o por algún enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia seguramente a muchos de ustedes todo esto eh, lo deben tomar eh, sin cuidado, pero yo veo de que la cosa va mal, muy mal y en cualquier momento pueden agarrarse a piñas. El problema es que el mundo no puede darse el lujo, estimados amigos, de que estalle una tercera guerra mundial. ¿Sabes por qué? Porque ahora las guerras son nucleares. Por esa razón y no dependiendo del territorio en que usted se encuentre que puede ser en México, puede ser en Ecuador, puede ser en Estados Unidos puede ser en España, en Alemania, en Suiza, donde quiera usted se va a ver perjudicado si estalla una tercera guerra mundial y yo también, por supuesto y los únicos que se van a salvar van a ser aquellos que tengan búnker ¿usted tiene un búnker? seguramente que no yo tampoco. Así que esto pinta mal. Yo diría de que habría que convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar de arreglar, por decirlo así, esta situación de conflicto bélico que se está armando en el mundo. A continuación, ya estamos dando todo el informe completo sobre lo que tiene referencia China, La presidenta de Taiwán reconoce la presencia en la isla de militares de Estados Unidos. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, reconoció por primera vez la presencia de militares estadounidenses en la isla. Lo hizo durante una entrevista con la CNN y en un momento en el que las relaciones entre la isla autogobernada y Pekín se encuentran en el peor momento de los últimos 40 años. Se trata de unidades de operaciones especiales de la Infantería de Marina de Estados Unidos cuya misión es adiestrar las fuerzas militares taiwaneses en previsión de un posible conflicto con China. «Cooperamos ampliamente con Estados Unidos para aumentar nuestra capacidad defensiva», puntualizó la presidenta a la CNN el 28 de octubre. Si bien no reveló la cifra exacta de militares estadounidenses en la isla, aseguró que no son tantos como la gente cree. La primera confirmación oficial del gobierno taiwanés sobre la presencia militar estadounidense coincide con las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las que aseguró que su país está listo para defender a Taiwán en caso de agresión desde la China continental contra la región autogobernada. Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Yensaki, subrayó que la política de ambigüedad estratégica sigue vigente según la cual Estados Unidos sigue reconociendo a Pekín como el único gobierno legítimo de China, pero al mismo tiempo mantiene el derecho a mantener relaciones especiales con la isla. A principios de octubre, el ministro de defensa taiwanés, Chiu Kuo Cheng, subrayó que las tensiones de la isla con la China continental estaban en su peor momento, y añadió que existía el riesgo de que fuese a más. Horas antes, China había enviado una cifra récord de aviones militares a la zona de defensa de Taiwán. Por su parte, China se opone a la presencia de soldados estadounidenses. También a cualquier forma de intercambios oficiales y contactos militares entre ambos socios, según declaró el portavoz de exteriores chino, Wang Wenbin. Pekín considera a la isla parte de su territorio, si bien desde 1949 Taiwán se autogobierna con una administración propia a raíz de que las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek, derrotadas durante la Guerra Civil China, se refugiaran en la isla y proclamaran la República China. Tras la unificación del país en la década de 1980, el entonces presidente de la República Popular de China, Deng Xiaoping, adoptó la política denominada Un País, dos sistemas, según la cual coexisten dos modelos políticos y económicos, la de la China continental y la de Taiwán. Sin embargo, Pekín no ha renunciado a la reunificación completa. El gobierno de Tsai defiende que la elección del futuro de Taiwán corresponde a sus ciudadanos. Bueno hasta aquí hemos llegado con este informe exclusivo del túnel del miedo.